Hola hola a todos, en este video voy a, a... vamos a abrir rápidamente, hacer un unboxing de una parrilla que acabo de comprar, la compré por Mercado Libre y eh, pues según ahí las indicaciones es totalmente en aluminio, soporta hasta 50 eh, kilos de, de peso entonces eh, me parece muy interesante poder mostrárselas ya que ustedes también pueden de pronto aprovechar y adaptársela a su bicicleta en mi caso yo tengo una bicicleta que el diseño del marco se abre aquí en esta parte se puede ver ahí se, se ensancha bastante entonces por eso eh, decidí buscar una, una parrilla que se pueda adaptar les voy a mostrar, les voy a hacer un vídeo también donde les muestro cómo la instalo entonces en este caso vamos a abrirla también aprovechando la compra eh, eh, adquirí una cinta una cinta anti pinchazos entonces vamos a hacer un vídeo también de cómo se instala esa cinta y eh, y luego les iré actualizando a medida de, de si funciona, si no funciona, si me he pinchado, si no me he pinchado. Entonces ahí les, les voy a ir actualizando. Entonces se ven estos dos videos. Eh, bueno, con este serían tres. Eh, en este caso sería: vamos a abrir esto, lo que viene aquí. Segundo, eh, voy a hacerles un video montando la parrilla. Vamos a instalarla. Entonces me van a acompañar en ese proceso. Y tercero, eh, vamos a hacer otro video donde vamos a instalar la cinta antipinchazos entonces, bueno, iniciamos abriendo esto estoy con una sola mano, entonces disculpen si hay un movimiento o los sonidos fuertes de la cinta Sí. Sí es una, una bandana. Entonces, bueno, gracias por ello. Aquí viene la se es la cinta anti Aquí está. De la Eh, las indicaciones según el el modelo lo que veo y eh, lo que me dijo la persona que me dio esto me dijo que, eh, bueno, que estas son para RAIN 29 pero que le sirven perfectamente a una RAIN 26 con bueno, eso por obvia razón ¿no? pequeño pero bueno viene de más o menos 4 centímetros de, de ancho esa cinta ¿listo? es difícil no sé si, si se puede conseguir más ancha pero que estuve leyendo mucho, y es más o menos el estándar que se encuentra en casi todo lado entonces, aquí está aquí está, aquí está, dentro de la bolsa, viene con todos sus eh, accesorios allí aquí viene amarradita la bolsa para que no se, no se salga nada y pues, se ve interesante la verdad, también se la he visto a varios compañeros eh, que trabajan en, en, en los domicilios y y me parece interesante eh, también que se vea. primero la bicicleta se ve muy bonita y le da un toque de elegancia también. Y además la funcionalidad no, porque en mi caso espero sacarle el mayor provecho posible ya que eh, lo que es el impermeable y las botas las estoy cargando en el bolso todo el día. Y es bastante, bastante agotador. Eh, la espalda se cansa, se, se cansa uno un montón. Entonces bueno, de un momento voy a pausar y regreso en un segundo. Listo mis amigos, Los que, lo que para ustedes quizá fue menos de un segundo o un segundo me tomó un ratico más porque quería sacar esta cosita en buenas condiciones por si de pronto se me llega a ofrecer y poderla reutilizar y bueno les voy a mostrar lo que viene eh, lo que viene digamos, que, que compone la parrilla primero eh, eh, las llaves eso digamos que se agradece que vienen las llavecitas son llaves muy básicas la llave, la llave allen o bristol y esta cosita del stop, pues que también se agradece porque en la noche ustedes saben que entre más eh, podamos ser visibles mejor. Viene el, los laterales, que digamos que son los portalforjas. Muy liviano, la verdad es súper liviano, o se siente muy ligero. Aquí está, el otro, la otra parte. La parrilla como tal, que viene con este cordoncito viene con este cordoncito aquí eh, viene algo que quiero mostrarles es el este sistema de montaje o desmontaje rápido que viene con, con esta serie como de, de puntilla o no sé cómo le digan en sus países viene con esto se agradece el el tamaño del, del tubo, permítanme les voy a mostrar un poquito, el tamaño del tubo la verdad es, es, es bien, bien importante, entonces me gusta porque pues creo yo que la mayoría de bicicletas o una gran cantidad vienen ya con un tubo así más grueso de, del que estábamos acostumbrados a ver antes que era mucho más delgadito, entonces eh, esto es importante. Eh, para en mi caso creo que le casa perfecto, solo es tener el cuidado de poner las respectivos protectores para no dañar la caña y listo, o sea, eso, eso yo lo agradezco mucho porque si sí viene con un tubo aburrecito un les voy a mostrar aquí las la recomendaciones, según el vendedor dice que soporta hasta 50 kilos eh, acá eh, lo que pone en la parrilla Espérame a ver si me deja ver Voy a enfocarles Ahí lo que, lo que alcanzan a ver Peso limitado De 100 kilos Dice acá Entonces mmm, pero a ver si puedo ahí, Ahí está Peso limitado de 100 kilos eh, sin embargo, lo que nos decía el vendedor es que lo aporta hasta 50 kilos. Pues Es interesante que, que de repente el vendedor no, no, no la venda como una parrilla de, de 100 kilos como tal y que de pronto le esté ofreciendo un poquito menos para que uno, uno pueda tener los cuidados y de pronto no ir a sobrecargarla y dañar quizá el marco de la bicicleta y también dañar la parrilla, entonces es algo que hay que tener en cuenta a la hora también de, de comprar un tipo de parrilla de estas, la cantidad de peso que voy a meterle porque hay que tener en cuenta el peso que nosotros le estamos poniendo a la parrilla que lo va a cargar la bicicleta, lo va a soportar el marco pero también hay que sumarle el peso que nosotros le estamos poniendo a la bicicleta o sea el peso de nuestro cuerpo a eso súmenle las vibraciones, el, el estado de la vía eh, todo ese tipo de condiciones hacen que ustedes puedan eh, si no lo tienen en cuenta llegar a romper su marco o pues dañar la parrilla otra cosa que les quería decir es este sistema me encanta porque esto lo que me permite es que yo puedo correr yo puedo correr un poco un poco hacia atrás eh, para darle más espacio aquí en caso que el sillín me quede muy pegado pues yo puedo correr esto un poco luego lo ajusto nuevamente para en caso de que necesite poner eh, por ejemplo un bolso más largo o incluso poner eh, una, una canastilla o, o bueno lo que lo que sea que uno pueda colocar ¿no? en mi caso yo voy a Voy a ver si puedo conseguir una canastilla, una canastilla cuadradita De esas de... de las que, bueno, aquí en Colombia normalmente la usan para, para echar leche pues Yo la conozco así, canasta canastilla lechera Son pequeñitas, son cuadraditas Que es para poder echar las cosas que yo necesito echar ahí Son las cosas más pesadas Entonces, bueno Vamos a ver cómo nos va Mientras la consigo pues me toca a... Me toca, digamos que guardar las cosas así y tener, pues, mucho cuidado de no botarlas Bueno eh, Pasando ya, otra cosa que les quería decir así rápidamente no sea tan largo este video es que la verdad es muy liviana, se siente muy ligera y eso me gusta mucho eso me gusta mucho porque la idea es cargar el menos peso posible en la bicicleta aquí la otra bolsita esto todos los anillos para ajustar junto con los cauchitos para, para, los, para los diferentes ajustes o los soportes que hay que hacer, estas son las paticas que van en el marco. Pues la verdad, me gusta mucho el diseño. Mirenlo, es un diseño que se adapta. Este diseño se adapta eh, en mi caso a este marco. 50, 50, 50 como plano por decirlo no es redondo completamente. entonces eso me parece genial no sé si sea coincidencia o no sé si si el vendedor eh, pues haya captado lo que yo le dije que la necesitaba para para una cicla pues con las características que yo le dije inicialmente y bueno eso sería todo la verdad estoy contento creo que he hecho una buena inversión, para mí es una inversión porque la espalda mejor dicho no tiene precio entonces eh, bueno básicamente hasta ahí dejamos el video espero que les haya gustado por favor compartan si es que les gustó denle like y estén pendientes de los otros dos vídeos que voy a subir montando la parrilla haciendo el montaje en la bicicleta aquí vamos a montarla y el otro video es montando estas, estas cositas, estas, se me olvidó, eh, bandas antipinchazos o cinta antipinchazos, listo, entonces nos vemos a la próxima, Chao, chao.